Amigos, retornamos por aquí. Como bien yo le decía al hacer la pausa, hoy tenemos la visita del doctor Rafael Alburquerque. No solamente es vicepresidente de la República, catedrático, consultor internacional en los temas de derechos laborales, prácticamente el hombre que enseñó lo que era la Secretaría de Trabajo y luego Ministerio en República Dominicana, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Uno de los pioneros, y para mí es el pionero, quien aperturó con los programas, ...de apoyo social a través del gobierno del doctor Leonel Fernández. Profesor, bienvenido a este espacio que es su casa. No, muchísimas gracias y sobre todo por la oportunidad que me das... ...de estar en este programa que es el programa de Mario sí, es totalmente eh, Yo venía frecuentemente invitado por mi amigo y, a mí, y admirable Mario... ...y bueno, al, al recibir tu invitación... No solamente con satisfacción, sino la nostalgia sí, de poder estar en un programa que, que es un legado sí, sí. de Mario Rivadulla. Así lo hemos llamado, profesor. El legado de don Mario Rivadulla y que nosotros tenemos el compromiso de continuar para mantener viva esa memoria de don Mario, doctor. Doctor... Recuerdo muchas ocasiones cuando don Mario me decía, Robert, tiene mucho que no me invita al doctor Rafael, sí. no me invítame al doctor Rafael porque él es parte del espacio. Mucho interés siempre de poder tenerlo aquí en este espacio y sabemos que donde quiera que le esté, él ahora se siente a gusto con su presencia aquí, doctor. Yo, yo lo sé, o sea, Mario para mí fue un gran amigo, no solamente eh, eh, por estar invitado al programa, sino sí. porque nos reuníamos frecuentemente cuando fui vicepresidente de la República, varias veces fue a visitarme sí. al Palacio Nacional, eh, teníamos un, una especie de peña sí, sí, sí. Eh, con otros amigos donde debatíamos los temas nacionales e internacionales. Sí. Así que eh, fue para mí, sabía que, que estaba recluido en su hogar por una caída, pero sí. fue para mí una sorpresa el conocer el fallecimiento de Mario. Es así, es así. Eh, Doctor... Debemos continuar, vemos que hay temas de interés, hemos visto muy activo en estos días el nacional político y usted también en diferentes temas. Doctor, si usted me permitiera en su condición de en aquellos tiempos de los gobiernos del doctor Leonel Fernández, que usted fue el fundador de esos programas sociales, Solidaridad y demás, ¿cómo ve usted estos programas en estos momentos y cómo usted ve que marchan desde este gobierno, doctor? Mira, eh, efectivamente nosotros... fue nosotros asumimos el gobierno en el 2004 en medio de una crisis, sí. aquella crisis eh, del 2003 en que quebraron, quebraron tres de los principales sí, claro. bancos del país, un millón y medio de personas de la clase media había ido a la pobreza, sí. eh, había aumentado la pobreza general y la pobreza extrema. Bueno, y cuando el presidente me pidió en la transición, bueno, ocúpate de la parte social, bueno, y mi pregunta fue, bueno, ¿y qué vamos a hacer frente a esta situación? Y ahí nos ideamos ese programa de solidaridad, que es un programa no de asistencialismo, sino de transferencia condicionada. Es decir, se te va a ayudar sabiendo que eres pobre, pero a cambio de que tienes que tener tus hijos en las escuelas y de que tienes que estar, pues, adscrito, a una unidad de atención primaria sí. del Ministerio de Salud. Porque la idea era, bueno, eh, vamos a romper ese círculo vicioso de la pobreza. Si no se puede hacer en esta generación que los hijos e hijas de esos hogares sí. pues tuvieran un futuro de algún estímulo, claro, un futuro claro. en que ellos pudieran salir de la pobreza. Y de la pobreza solamente se sale con salud Estudiamos. y educación. Claro sí. Entonces, era, era eso el, el programa... Eh, por suerte el programa lo dejamos blindados claro. fue eh, continuado por el gobierno que nos sucedió sí. y hemos visto que aunque han cambiado el nombre sí. eh, el programa pues sigue manteniéndose sí. vigente con, la, con las dificultades que la prensa ha denunciado sí. en estos días sí, sí. ha habido clonación de tarjetas sí, sí, sí. que es muy lamentable porque eso es un crimen contra los pobres claro. en el país y yo espero que, que, pueda, que puedan solucionar esta situación. Sí. Recuerdo también, doctor, que ustedes de, dentro de ese programa establecían la exigencia de la vacunación de los niños para, sí, no, para poder lograr eh, preservar no, y la, si la Y si la señora en la casa estaba embarazada, tenía que cumplir con una serie de, de requisitos Excelente. de ver sí. al médico, sí. precisamente para que tuviera un parto claro. con una criatura que saliera sana. Sí, sí. Que, que estuviera ya desa verdaderamente desarrollada. Y eso se cumplía al pie de la letra. Y fíjate que incluso nosotros, precisamente para cuidarnos de que no hubiera clientelismo sí. político, en primer lugar, las tarjetas no, nunca las entregó el gobierno. Era una tarjeta visa sí. y era entregada directamente por la banca. Excelente. Nosotros simplemente reuníamos a los beneficiarios y la tarjeta la entregaba... Directamente la banca. Y luego, para asegurarnos también de que no se, les había, no se les había exigido en su condición de pobreza para acceder a la tarjeta condición política alguna, hicimos una encuesta en a GARU. Sí. Bueno, y, en la, y, y totalmente independiente. Y la GARU, pero una de las preguntas fue: ¿se les requirió algo? ¿se le pidió algo? ¿se le pidió apoyar al gobierno? Y en un, más de un 90% nadie dijo que se le había condicionado la entrega de la tarjeta sí. algún un, algún condicionamiento político. Muy bien. Doctor, como usted decía, la prensa hace un tiempo dio a conocer la información de un supuesto fraude millonario en este programa. En la actualidad, como usted ha dicho con el nombre de Supérate. Usted ha establecido los procedimientos que ustedes llevaron a cabo para poder entregar esa tarjeta. ¿Entiende usted que los cambios que ha tenido este programa es lo que han dado al traste con estas debilidades que denuncia la prensa? Bueno, habría, habría que estar dentro del programa a ver qué, a, qué ha sucedido, cómo la clonaron. Eh, yo lo que podía hacer es mi recomendación. En mi época no hubo, no hubo clonación alguna, eh, probablemente porque los bancos entregaban directamente la tarjeta, sí. no, no los gobernadores de provincias no los compañeros que nos habían apoyado en la campaña, sino directamente la banca. Sí. Bueno, y cuando una persona tiene su tarjeta, difícilmente la va a entregar, va a dejar que se la clonen. Sí, sí. eh, si hay alguna irregularidad, inmediatamente se denunciaba. Y se notifica al banco y, inmediato. Y luego teníamos, pues, eh, desde la administradora de subsidios sociales, había... Un control absoluto sí. con respecto a los, a los pequeños colmados, porque eh, eh, en el programa pues tratábamos siempre de que no fueran supermercados, sino que fueran los pequeños colmados de los barrios donde estaban los pobres sí. y que los pobres conocían al pulpero, el colmadero, sí. que eh, fueran los que realmente pues pudieran también beneficiarse del programa porque tenían una, una clientela cautiva. Sí pero además muy importante esos pequeños colmaderos pulperos comenzaron a bancarizarse sí. porque para poder tener el, el aparatico donde el donde pasaba la tarjeta sí. obligatoriamente tenían que estar bancarizados claro. lo cual también pues, eh, sirvió para eh, que esos pulperos se evolucionaran y, pues, y pudieran estar ...dentro del sistema bancario de la República Dominicana. Que de una manera u otra, doctor, se dinamizó lo que fue la banca a nivel de esos barrios populares. Y se, y se dinamizó el pequeño comercio, sí. sobre todo el micro comercio. Porque siempre tuvimos el cuidado de que sea ese pulpero que, sí. que es el, el confesor. Sí, de, el, el, de, el, el, el día a día. El día, día a día que esté en el barrio. Claro, claro No que te digo sí. que, no hubo, que no hubo algún abuso del, de algún pulpero, pero tan pronto se detectaba porque la misma gente lo denunciaba sí. inmediatamente era sacado del programa. Sí. Ahora, para eso para eso uno tiene que estar atento sí. y estar sí. arriba del programa. Ok. Doctor, usted ha dicho muy bien que para conocer esto hay que estar adentro y demás, pero quisiera que usted me permita pasar a su otro rol, es secretario de Estado de Trabajo, consultor internacional de Derecho Laboral y demás, catedrático, muy importante... Me dice un amigo, el código laboral que existe tiene un 90% de orientación de parte de usted. Recientemente se anuncia un aumento al sector específicamente de la construcción, un 24% desde el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo valora usted este anuncio y qué le parece, doctor? No Me parece importante. O sea, em, em, tenemos una inflación eh, que terminó el año pasado con, con un, 8, un, 8, un casi un 9% el año antepasado fue un 6%, si le suma estamos hablando de una inflación de más del 14%. Sí. Y luego ya en el primer trimestre del año también Subiendo. la inflación ha subido al, 9, al 9%, sí. 9%, entonces las metas del Banco Central que son siempre de un menos 4 o un más 4, pues tenemos ya dos años que no se cumplen sí. y la inflación golpea duramente el bolsillo de los trabajadores el bolsillo de los pobres del país así que eh, el hecho de que se aumente el salario no creo que se haya alcanzado el poder adquisitivo sí. pero por lo menos con ese aumento del salario en favor de los trabajadores de la construcción se, se mitiga un poco las dificultades por las que está atravesando el trabajador formal y mucho más el trabajador informar también. Sí. Ah, hace unos días ha estado en la paletra la posible regularización de las empleadas domésticas. Diferentes sectores se han estado pronunciando, uno a favor, otro en contra. Usted como catedrático, ¿qué opinión tiene sobre este proceso? Mira, el problema es que hay un gran desconocimiento. Sí. Desde el año 1992, sí. con la reforma del Código de Trabajo del 92, que es la que está en vigor todavía, sí. Ya la doméstica tiene derecho, sí. Sí. tiene derecho a un descanso semanal de sí. 36 horas, tiene derecho a vacaciones anuales pagadas sí. de dos semanas, sí. tiene derecho a un descanso de nueve horas sí. entre una jornada y otra jornada, eh, y tiene derecho incluso ya con acu de acuerdo con, con el ama de casa, sí. a también tener las licencias para recibir educación sí. cuando se trata de una trabajadora joven. O sea, que ya hay derechos. Sí. Eh, luego, a partir del año 2001, con la ley de seguridad social, la ley de seguridad social eh, protege a todos los trabajadores del país. Bueno, y si la doméstica es una trabajadora también debe estar protegida. Y eh, no ha habido mucho escándalo con respecto a la parte de la seguridad social porque eh, ha habido una política de los gobiernos de incluirla en el régimen subsidiado, cierto, sí, cierto. con lo cual se libera la ama de casa del pago de la seguridad social. Ahora, en el año 2015, el gobierno aprobó el convenio 189 de la OIT sí. y ese, ese convenio establece que las trabajadoras domésticas deben tener los mismos derechos que los demás trabajadores sí. bueno lo que ha hecho el, el, el Ministro de Trabajo frente a un convenio que si fue aprobado por el, con, por el Congreso Nacional, es ley de la nación sí. lo que ha hecho el Ministro es bueno, le ha presentado al país mire esto hay que regularlo esto hay que aplicarlo porque si no, pues, estamos violentando el convenio y quiere saber la opinión del país. Bueno, ahí ha habido ya el debate, sí, sí. que no es un teledebate. Sí, no, no, no, no, un no, debate, es el debate por la un trabajadora. Un debate sobre eh, algunos en favor, otros en contra, pero esta es la realidad. Si a mí me piden mi opinión, como tú, más has hecho ahora, por favor yo lo que recomendaría tal vez a las autoridades del trabajo es... Eh, de común acuerdo, en un diálogo entre eh, la asociación de amas de casa y las asociaciones de trabajadoras domésticas, pues recabar su opinión y buscar en cierta forma la gradualidad. Sí. Debo decir, bueno, eh, vamos a introducir tales y tales aspectos del convenio, siempre consultando sí. con la OIT para evitarle eh, perjuicios internacionales a la República Dominicana. Doctor, algunos sectores se han pronunciado, entre ellos algunas eh, amas de casa, que dicen que esto va a evitar la contratación de la trabajadora doméstica. pudiéramos ver una reducción de puestos de trabajo para la trabajadora doméstica, doctor. Sí, es posible, no es así. El, eh, hay sobre todo hogares de, sí. de clase media-baja, sí. que tal vez les sea muy difícil eh, establecer por ejemplo el pago de prestaciones laborales claro. eh, pero por otro lado hay que tomar en cuenta de que se trata de un trabajo pues muy fuerte muy duro, un trabajo eh, que no tiene límites sí. desde que se despierta el ama de casa hasta que se acuesta el ama de casa sí. estoy consciente de que muchos hogares como el tuyo el mío sí. eh, pues eh, se, les da, se les da el debido respeto y la sí, debida claro. consideración pero hay otros que que es como si fuera pues una, una servidumbre sí, de otra época sí, de aquellos tiempos entonces eh, son seres humanos como como todos nosotros sí. y, y debe buscarse una protección sí. Muy bien. que al final vendrá al final vendrá porque en la medida que el país se va desarrollando como ha sucedido en Europa en los Estados sí. Unidos pues el servicio doméstico va evolucionando y entonces ya tú tendrás eh, Agencias de servidoras domésticas sí. que serán las que pagarán el servicio doméstica y tú le pagas a la agencia que te envía a la trabajadora doméstica. Y ahí se evita el tema de lo que usted dice, las claro. relaciones y demás. Sí. Doctor, tenemos que cambiar de tema, porque en su condición de alto dirigente de la fuerza del pueblo, el activismo político empieza a tomar fuerza. Vemos que en el día de ayer el Comité Político del Viejo Partido, como ustedes le llaman, <risa> anunció la salida ya del licenciado Danilo Medina pero precisamente en el día de ayer vimos al doctor Leonel Fernández participando en un juego de baloncesto de los Miami Heat pero sí. también se dice que se estarán desarrollando conferencias en esta zona de los Estados Unidos. cuénteme cómo está el nacional político. Mira, pues la, la fuerza del pueblo muy bien, creciendo, eh, recibiendo constantemente eh, nuevos adherentes, no solamente del viejo partido, sino también de de muchos dominicanos y dominicanas que quieren acercarse sí. ayer mismo vimos una una encuesta que no, no la dimos nosotros a conocer públicamente sí. sino se dio a conocer en un programa de radio de un comentarista muy vinculado sí. al PRD sí. digo al PRM sí. y habla de un Abinader con 37% pero Leonel Fernández con 28% de manera que eh, todo presagia que el, en las elecciones del 2024, las dos grandes fuerzas que se van a oponer, que van a lidiar por la presidencia de la República, será la, el Partido Revolucionario Moderno y la fuerza del pueblo. Nosotros estamos muy satisfechos. Eh, ahora está el presidente Fernández en esta gira. Hoy llegó a la ciudad de Chicago, donde hay una conferencia con expresidentes ex sí, sí. ex allí va a estar el Ernesto Cedillo de México Laura Chinchilla de, de Costa Rica eh, el expresidente chileno ah, bueno, sí. en fin, y luego va a estar ya pues en, en Nueva York haciendo contacto como hizo en Miami sí. con los compañeros del partido no, fue, no solamente fue el juego de basquetbol sí. o un juego eh, de béisbol el que fue sino también eh, la inauguración de un local de partido en la ciudad de Miami y la juramentación de nuevos miembros muy bien Doctor, y los lo era en Nueva York sí cuando y, y, Nueva y la York. salida de Danilo Medina del PLD ¿qué, qué le parece este este anuncio ya en todo este proceso cómo valoran ustedes esto bueno yo creo que hay una un poco de desesperación el el, el PLD ve cómo se le, se le va deteriorando sí. ve que se le van yendo dirigentes importantes, diputados, ya se le fueron senadores, diputados, eh, eh, dirigentes medios, dirigentes nacionales. Y me imagino que frente a esa desesperación entienden que eh, su presidente debe, debe salir a la calle. Lo cual, bueno, pues, no creo que va a remediar. ¿Usted no cree que detenga la salida? No creo porque... que va a remediar absolutamente nada. Al contrario, tal vez puede hacerle más daño. No. Doctor, hay una inquietud. Desde hace unos días se escuchan rumores en las redes sociales y en diferentes medios así de que posiblemente miembros del Comité Político del PLD pasen a la fuerza del pueblo. ¿Qué hay de cierto en esto, doctor? Mire, yo no, yo, no, yo no tengo ninguna información. <risa> eso, eso está circulando en redes sociales. No sé si serán, no sé si serán rumores o bolas, como bueno. dicen a veces, pero he visto varios mensajes y grupo de WhatsApp me lo han enviado. ¿Ah, sí? sí ah, sí. bueno, para mí también. Sí. ¿Qué hay de cierto en no, esto? No, eso, de eso no sé nada. Ok. Doctor, de eso no sabemos nada. Pero hay algo muy importante. Precisamente en el día de hoy, la Junta Central Electoral estuvo conmemorando su 99 aniversario. Desde lo que fue esta conmemoración, el presidente de la Junta Central Electoral ha el llamado a la modificación a la ley electoral, la ley de partidos y la posible creación de un código electoral, doctor. Mira, el código electoral no sería más que fusionar la ley, de, la ley electoral okay. con la ley de partidos políticos. Eso es muy fácil. Muy bien. Lo importante es que ahora, con el mismo proyecto que presentó la Junta Central Electoral, sí. ya nosotros lo revisamos. Okay. De los dos proyectos que presentó la Junta Central Electoral, lo hemos revisado, le hemos dado instrucciones a nuestros delegados que están. Sí en el diálogo que convocó el gobierno en la mesa temática sí. eh, de asuntos electorales y tenemos algunas observaciones. En principio respaldamos ambas normas, pero tenemos observaciones en una y en otra. Bueno, yo creo que ahí habrá acuerdos, sí. son observaciones algunas importantes, otras tal vez de forma y si hay un acuerdo entre los partidos políticos lo lógico es que eso sea aprobado rápidamente por el Congreso Nacional, okay. y que con el consenso se eviten los errores en que incurrieron ambas leyes sí. que fueron declarados inconstitucionales sí. por eh, el Tribunal Constitucional de la, de la República. Doctor, usted ha sido reiterativo consenso, consenso, pero vimos que en el tema de la modificación constitucional... En la fuerza del pueblo se levantó porque entendía que no las prudencias Ah, no, ahí, ahí no. Ahí no. <risa> ahí entendemos que no... No hay conciencia. Que, no, es que no puede haberlo porque nosotros estamos viviendo una crisis. Una crisis primero de la pandemia y luego la crisis que se ha pues, sucedido ahora con la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces son situaciones, es una situación que, se vive, que vive el mundo. Sí. Y la República Dominicana, pues tú no la puedes excluir del mundo es una situación bien difícil. Entonces nosotros estamos convencidos de que el gobierno debe ocuparse en tratar de solucionar esta crisis, sí. en tratar de resolver los problemas de empleo, que son muchos, porque con la crisis el desempleo creció, sí. creció la pobreza extrema. De manera que esa es la tarea fundamental del gobierno y no dedicarse a tratar de que en el Congreso Nacional, sí. pues, se conozca, reunido ya en asamblea, se conozca una reforma constitucional. Además de que no es oportuna, también la consideramos innecesaria. Sí. Porque los temas que plantea eh, el gobierno, unos no necesitan de reforma de constitución. Pero, pero qué es simple, la independencia del Ministerio Público. Doctor, no, por ejemplo... ¿Qué interés tiene de cambiar el nombre de procurador general por fiscal? Ah, que son ocho los miembros del de, de Consejo Nacional de la Magistratura. Hay que llevarlo a siete para que no haya empate. Porque el... ahora el presidente tiene un voto mayoritario. Pero eso no le establece a la Constitución el voto mayoritario. Eso le establece la ley del Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, pues sencillamente se modifica la ley y se dice que el, el presidente no tiene... No tiene voto, voto decisivo, sí. voto, voto, voto decisivo. Ah, que son ocho. Bueno, si hay parte pues hay parte okay. y, no, y, y no pasó entonces el... ¿Cómo se llama? El, el, el, el, el aspirante a juez. La propuesta juez. Que, que se presentara claro. en ese momento, el aspirante Lo otro es que insiste, no, que el, el, el procurador tiene que ser independiente. Bueno, pero usted eligió. Usted dice que la magistrada que fue designada es totalmente independiente, entonces... Sí. ¿Cuál es la necesidad de hacerlo ahora si usted tiene una magistrada que usted mismo como, como gobierno dice que es independiente? Y nosotros en, que conocemos a la magistrada sí. Miriam, sabemos que nunca ha estado inscrita en un partido político. Entonces, bueno, ¿por qué razón entonces modificarlo ahora si tú tienes una magistrada honorable, respetada por todo el mundo? Entonces, consideramos que es innecesario modificarla ahora y también es inoportuno. Ok. Doctor, eh, ya se nos agota el tiempo. Bueno, Lamentable, con usted sí. siempre es bueno seguir hablando. Pero antes que se me manche, doctor, no podemos dejar de aprovechar su espacio aquí. Doctor, elecciones generales, elecciones presidenciales, ¿entiende usted que la política está de tiempo o debemos esperar un poco más para continuar con lo que es el activismo político en República Dominicana? Mire, el activismo va a haber siempre toda la vida. Lo importante es que... Se cumpla la ley electoral y se cumpla la ley de partidos políticos que establece plazos muy claros con respecto a cuándo debe iniciarse la pre-campaña y la campaña electoral. Eso es lo importante. Muy bien. Excelente. Doctor, muchísimas no, gracias gracias. A, usted. a ti, Robert. Gracias Reiterarle a ti, Robert. nuestro aprecio a su persona y la disposición de este espacio siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. A usted. Señores, hacemos una pausa en interesante conversación no solamente con el ex vicepresidente, con el catedrático, sino con el amigo de don Mario Rivadulla, quien es el legado que tenemos que continuar.